Es competitivo, de fácil aplicación, mezcla muy bien para la, la aplicación a bajo volumen y te permite mucha seguridad en su aplicación. Ascenza Farming your future.